Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy vemos Luna en casa 4 en los signos de aire. Eh, ¿Cuáles son los signos de aire? Ya lo sabéis, Géminis, Libra y Acuario. Entonces, vamos a empezar por la Luna en Géminis, en la casa 4 y la casa 4 también en Géminis. Entonces, vamos con las palabras claves. Luna en casa 4. Inseguro, emocional y maternal. Casa 4 en Géminis. Inconstante, comunicativo, intelectual. Luna en Géminis. Divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno, irritable. Por lo que podemos decir que si estamos ante una persona que tiene esta configuración astral, eh, podría llegar a ser una persona muy comunicativa, frecuentemente divertida, pero que suele ser inseguro o insegura. Bueno, ahora, ¿qué pasa si esa luna está en casa 4, inseguro, emocional y maternal?, pero la casa 4 esta vez está en Libra, no en que Géminis, es, que significa que es armónico, artístico, aparente, de apariencia, de guardar apariencia. Luna en Libra, receptivo, seductor, cortés, dependiente, caprichoso, delicado. Podríamos decir que estamos ante una persona bastante emocional, artística, pero que puede ser... Bastante caprichoso o caprichosa. Bien, ahora, ¿qué pasa si esa luna en casa 4, inseguro, emocional, maternal, estuviera la casa 4 en Acuario, independiente y impredecible, luchador, y la luna estuviera en Acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro y terco? Podríamos decir que estamos ante una persona independiente, que no se muestra muy emocional, pero que puede llegar a ser muy afectuoso, pero impredecible. Así que bueno, esas son las frases claves que preparó Mildred Peraza con mucha amabilidad, porque yo no hacía tiempo a hacerlas eh, para que yo te pudiera dar ideas de cómo ir haciendo esas combinaciones. Si logras tomarle la mano a esta triple combinación, todo lo que queda por delante es muy fácil. Por eso te pido que practiques. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con la luna en casa 5 en los signos de aire. Chao, hasta mañana.